Y estaba lo nuevo de Honguito y Osuna para el que no sabe Onguito era de, del movimiento paralelo y pasó a ser del coro de la maldad del alfa Record señores fuertes medidas para frenar el COVID para frenar el COVID en, frenar Santo, el Domingo. COVID en Santo Domingo presidente Luis Abinader reveló que esta noche anunciará nuevas restricciones para tratar de frenar el rebrote del coronavirus en el gran Santo Domingo, entiéndase Santo Domingo la capital, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y también Boca Chica, principalmente esos municipios que conforman el gran Santo Domingo. El presidente visitó un centro de vacunación en Barahona donde encabezó un consejo de ministros y directores y adelantó que tan pronto culmine su agenda en la ciudad sureña. Retornará a Santo Domingo e informará de las nuevas medidas restrictivas. en la En las últimas semanas se ha informado de un incremento de la positividad de casos COVID, lo sí. que impidió que se iniciaran las clases semipresenciales. Tenemos ahí las declaraciones del presidente. Esta, esta tarde, noche, vamos a anunciar restricciones para el gran eh, porque eh, la situación lo amerita así que eh, esta noche, esta tarde de la noche desde que regresemos ya se está preparando, estamos haciendo todos los análisis, porque el gran Santo Domingo ya amerita tener una restricción Escucharon al presidente de la república, entonces dijo que, bueno, como saben, hoy iniciaban las clases presenciales o semipresenciales, excepto en el Gran Santo Domingo y en San Cristóbal. En las últimas semanas se habían reportado que el grueso de pacientes que acuden a vacunarse contra el COVID-19 lo hacen solamente los días lunes, martes y miércoles, bajando la asistencia para el jueves, viernes y sábado, porque a partir de la inoculación tendrán que esperar 72 horas para tomar alcohol, por eso mejor prefieren vacunarse en semana y no en fin de semana, porque no quieren, no quieren parar el teteo. No mm parar -hmm. el teteo, ¿no? Bienvenido a República Dominicana. Eso es lo que está pasando, pero mira qué es. Sabemos que la población que más contagia es joven entonces no todos se están vacunando y lo que lo hacen es por esa medida de que hacerlo temprano para irme a beber y también esos teteos que están pasando en el malecón de santo domingo que no se han bajado porque porque yo me vacuno no es que yo soy inmune y que ya no me va a dar y que yo no la puedo contraer ni que se la pueda a otra persona y eso es lo que está pasando que estamos mal informando sí. a los jóvenes diciendo vacúnate todo está bien sigue disfruta eso no hay que tener un control pero todavía esto no se ha terminado sí porque la, eh, la gente está entendiendo otra cosa o sea, tú te vacunas, ¿verdad? Te del el COVID, pero tú puedes contagiar a otra persona que no está vacunado y le puede ir mal. Exactamente. ¿Tú me entiendes? O sea, son medidas, son varias medidas que no se han explicado todavía correctamente y que deberían de explicarlo. No nada más, vaya y se no, vaya y de una charla, vea, cuando se usted vaya, están dando charlas, no están dando charla, tienen que dar charla también. Nada más no es, me puse la inyección y ya, de una charla. Explícale, mira, usted se está vacunando, usted se va a ser inmune, pero no es que usted le va a dejar de dar el COVID, le va a dar el COVID y puede contra puede contagiar a otra persona. Siga usando su mascarilla y ese tipo de cosas, porque no a lo loco. Claro. Y por esta situación, ¿verdad? Es que la capital está altísimo. El nivel de COVID, no. prácticamente no hay camas en unidades de cuidados intensivos. Sí. Y por eso, pues, parece ser que el presidente va a bajar durísimo esta noche. Con medidas eh, no, para frenar el, el COVID en la capital. El toque de queda vuelve de nuevo, Dale, eh, eh, eh, vuelve, van a poner una medida sí. fuerte. Cuando viene a volver a la uno de la tarde, el, el recorrido de nuevo. Realmente. Entonces eso se lo están buscando ustedes, los dominicanos. Se lo están buscando porque no de esos teteos se desesperan, no vamos a salir de esta. Ahora el presidente le va a dar para ponerlo a las de la tarde y ahorita está usted quejándose. Ya y entonces... Ahí sale okay. todo el mundo. Ah, eh, sí, Camila. No, eso, que ahí sale todo el mundo a quejarse cuando ya no tranquen de nuevo. De nuevo. Y mira, bueno. yo voy a decir algo de la capital, porque el problema de la capital es que es una ciudad muy superpoblada. Viven 3 millones de habitantes y más o menos 5 millones se mueven, o sea, que van para el Cibao, que van para el sur, que van para el... este o sea es una movilidad humana muy enorme entonces se veía venir esto que iba a pasar Ahora, y, y, que y, que y la gente anda en la calle la, sin mascarilla y, y, y la falta de verdad de y la, la mala gente comunicación todo eso ha contribuido a que hoy la ciudad de Santo Domingo esté así por eso pues el presidente va a anunciar las medidas hoy la claro. gente anda sin mascarilla en la calle yo me pongo la mascarilla y en un coro y yo me, y nada más me dicen pero vos quítate eso vos pues todo el mundo sin mascarilla yo que me quite esto, ven quítame <risa> Eh, eh, tú sabes, ya tú, te, tú, tú solo con la mascarilla te veas ridículo porque todo el mundo está normal. Sí. Y es que la gente piensa que esto se acabó, esto no se ha acabado. Hay que pedirle a Dios por todo. Que Dios nos ampare, que Él sabe lo que hace. Porque aquí yo veo un tirijala y un desorden esto que yo no yo no entiendo. Vamos a llamar, póngame los números ahí, dame favor. 809-725-0505 ¿Qué opina usted? Un nuevo toque de queda a nivel nacional ¿Eh? ¿Sí o no? Dialogue con <risa> nosotros O sea, lo van a poner en el país el entero no ¿no, nada? Que no, no, yo no creo que sea en Santo Domingo nada más Se lo van a poner aquí, en todos lados Aquí no Es que, es, que, es que, por ejemplo, aquí se hacen los lo, lo juntes, pero que hay Yo más no he hablado con él. él. Yo voy a hablar con él en las próximas horas, con Luisito. Eh, Luisito. A nuestro señor Luis Abinader, porque somos amigos amigo, de amigo, cuando am no creían en él. Amigos, nosotros. ¿Eh? Nosotros cenamos con Luis Abinader y en la mesa y de todo, cuando él no era nadie. Pues hello buenas. Buenas buenas. ¿Está usted de acuerdo? Sí, claro que, sí. que lo pongan. Que lo pongan. Sí, que lo pongan. Ahí está la dama. Sí. Está de acuerdo que lo pongan de nuevo más restringido el, el toque de queda. Sí, que lo bajen de que aparte. Yo no 7, quiero. 25, no, 0, eh Usted puede opinar sobre el tema. Si usted quiere que pongan el toque de queda de nuevo más alto que se dice, más alto, más, más fuerte, más fuerte. fuerte. Más no solo el toque de queda, sino más, medidas más restrictivas sería. Por sí, el... sí, Medida. son las medidas porque realmente el toque de queda, de usted te ha trancado la casa, eso no, eso no cambia no, nada. También. Son las medidas. Usted, usted si anda sin mascarilla en la calle, frum, Sin ¿vale? mascarilla, no sin, sin mascarilla, que mascarilla, sin mascarilla, todo el día, entiendo? Entiendo. Tienen que usar su eh, mascarilla, mascarilla, mascarilla, mascarilla, tienen que usar su mascarilla, no, no, esa es una no medida. YouTube, no es toque de queda, de que, que fulano, que no se haga, la, es la mascarilla, sí, porque la también, gente no está usando mascarilla. Y el distanciamiento social. Y el distanciamiento ¿Y social. Mira, yo siempre tengo mi alcohol. No, no, descarta si, el distanciamiento social. Que es mejor bregar y con vaca y con pueblo. <risa> Pero la mascarilla con la gente. mascarilla. Ya, olvídate de eso porque tú puedes estar al lado. No, que yo qué. No, ahora viene este señor. Ah, ah, ah, ah. Aribertín. Ese ejemplo en discoteca. No, usted no trae mascarilla. Si lo vemos sin mascarilla en la discoteca para afuera. No, es mascarilla. La vacuna, que no te ha vacunado, tiene que enseñar a, a entrar al supermercado, muéstrame su tarjeta. Exacto, tu tarjeta de vacunación, esas son las medidas sí. que tienen ah, que tomar. Usted aquí. le pusieron sus dos vacunas, sí. Usted duró cuatro semanas después de las dos vacunas sin ningún tipo de problema, sí, ah, pues para adelante, ah, pues, pa llevar control. control. Esas son las medidas que tienen, que tienen que tomar. Tienen que llevar un control. 809-725-0505 Ahí usted puede opinar, desahogarse sin malas palabras, si está criticando a la gente también, porque... Sí, la, la gente está criticando también. Venga no, usted, hágalo aquí. Yo opino que el toque de queda lo deberían poner en los pueblos donde más está yendo. Hola, buenas. Buenas, buenas tardes. Saludos, dama. ¿Cómo sí, está? mi amor, mira, estoy llamando para decir que que sí, en realidad, se debe de continuar con el toque de queda, porque tú sabes que hay muchos contagios ...en el país. Y sí, estamos de acuerdo. ¿Está de acuerdo? ¿De dónde nos llama, dama? Del barrio San Pedro. ¿Del barrio San Pedro? que Muy siempre bien. están Me saludo. Activo sí. con nosotros. Alba, que Alba. Alba. alba. Ah, un placer, Alba. Muchas gracias por llamar Alba. Alba, alba. alba. alba. <ríe> alba, alba Paz, <Paca>, que hay una... Es <ríe> <cosa. ríe> rie... eh, bello, es <ríe> el hilo, ya sabe. <ríe> <Esta le> cura, <ríe> <la cura arriba. ríe> ay, ay, señores. Todo el mundo está de acuerdo en que se tomen medidas. Las medidas no son el toque de queda, no. no. Es que... Hello, buenas. Hello. Hey, muchachos, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, ¿y, ¿Y ustedes? De San aquí. ¡Ah, hey, hey. Hey, Ay, hey, ¡Qué buena! A ti. Ah, yo hello. estoy de acuerdo que a todos los viejos le ponen carilla. Y, no, y nosotros los jóvenes que siguen el teteo. Ah, que tú quieres seguir este Teo y, lo, y, lo, y los señores le pongan la vuelta. Exactamente. Así, así que te gusta te ti, lindo. ¿eh? <risa> Qué bello es el muñeco de Samaná. ¿eh? Un saludo a la gente linda de Samaná que siempre está con nosotros. Un saludo a Jessica también, que es una, nuestra amiga, eh, fiel televidente de lo que es Los asombrosos y este equipo táctico. ¿eh? 8097, hello buena. Oye, oh, yeah. solo que no tienen otro programa. Hello. Su... Buena, saludos, que la pongan más fuerte, es que anda sin mascarilla que le meta mucha. Así es, eh, ¿de dónde nos llama? Chivo San Martín, San Martín, mi gente de San Martín, rabo hey, hey, chivo, hey, hey, que siempre lo ve a ustedes, gracias, gracias, gracias. hermano. Si me ven por ahí, nos tiramos una foto, <risa> <risa> claro, así es. La gente está pidiendo a grito esto porque hay uno de que la policía no ha sabido manejar. Que tienen que arreglar de este manera. Exactamente. Camila. Pero más fácil lo van a poner esas restricciones en la capital, porque no han controlado todavía esos pares clandestinos en el malecón, que hablaron de eso recientemente, de esas actividades que se están haciendo y no hay un control, todo el mundo pegado, los carritos, eso tuve, ¿like, lo que hacen así con bocina y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde ahí que hay que comenzar. Porque así fue cuando inició la pandemia. El pueblo que más sufrió en ellos fue Macorís. Y primero pusieron el toque aquí. Y después se fue concurriendo en los otros. Pero que hasta que no haya ese control, nada va a parar. Exacto. Debe, es cierto lo que dice nuestra compañera Camila, que después si lo ponen en Santo Domingo, se va en todos los pueblos, depende del contagio. Sí, sí, depende es. del contagio, el foco. Que esto, que lo otro. La gente debe vacunarse. Vacunate, vacunate Vacunate, vacunate Vacunate, vacunate, vacunate, vacunate, vacunate Por la, la gracia si del señor. señor. <risas> <risas> y Camila Muerte la risa. Sí, sí en, en la sala de espera tan. Están... Es Santo Domingo está bien complicado en cuanto al contagio. 809-725-725. 0505 Usted puede eh, Interactuar con nosotros y dar su opinión Sobre este El presidente va a hablar en la noche eh, Un chocolate con pan de agua y mantequilla Mantequilla <ríe> para escuchar al presidente Para sí, pa escuchar al presidente tranquilo Mi hermano eh, Luisito sí. Oye, esperando pues A la gente de Santo Domingo, verdad Que este mal momento de la pandemia Pues traten de Superarlo, verdad, esperando Desde aquí nuestra solidaridad, nuestro ánimo Sí. Para que la gente de Santo Domingo pueda superar esto y pueda, pues, tener eh, la normalidad o dentro de esta situación del COVID, ¿no? Una normalidad claro, claro. ya mucho más eh, tranquila, más suave. Es así.